Ha llegado el momento de ponerse serios algo que resulta evidente miremos donde miremos mientras que los mejores equipos intentan poner a sus once de gala en el campo la mayor asistencia en las gradas y el aumento de los decibelios demuestran muy a las claras el optimismo que se vive ahora en la copa que cada vez parece estar más cerca en cualquier caso esto no está definido Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Parece que ambos conjuntos tienen prisa por clasificarse entre los cuatro mejores equipos. Así es, todo el mundo ve la gran ocasión ante la que están. ¿Cómo iba a ser de otra forma? Es que todos los equipos que han llegado hasta aquí tienen un mérito tremendo, ¿eh? Han respondido cuando ha hecho falta y han dado muestras de su gran juego durante su progreso a lo largo de las fases. Se espera un gran partido para los aficionados neutrales Cargadito de momentos especiales, seguro Por si acaban de volver No se han perdido casi nada Savic Busca una buena jugada No, está perdiendo la pelea Esa galopada es buena Acabará en ocasión no dudó en interceptar. ¡Llega la ocasión! ¡Va por el chate! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, inspector Martínez. <risa> bueno, ¿llevo razón Oki. Okay? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. ¿eh? Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Savic quiere subir el ritmo. Se hace con ella. Desde ahí pueden llegar arriba. Y mete el balón justo por el centro. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Corre hacia el intento. Oportunidad de remate. El quiero. acaba de demostrar el peligro que genera la contra. Tienen los conceptos muy claros. Savic. La Lacho trata de crear juego. Eso es saque lateral. Hacia la derecha. Luis Alberto. Savic decide jugar por la izquierda. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Está hecho un mago del balón! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón ¡Esto huele a contraataque! La manda arriba Quiere jugarla rápido hacia adelante. Balón en largo. Luis Alberto. Se trastabilla. Retrasa. Ese marcaje lo obligó a retrasar. Balón para arriba. El Kievo Verona trata de buscar esa chispa. Recibe el balón en una buena posición. La manda bien lejos para alejar el peligro. El Kievo Verona trata de crear juego. Braindia. ¡Parola! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. La juegan en corto. Ahora que tiene el balón, ¡Listo!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 han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, ¿eh? no tienen que dejar margen de reacción. Juega hacia la banda. Ese balón va buscando el segundo palo. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos... ...aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Han desplegado el fútbol ofensivo directo... Eh, ...y van por delante del marcador... ...lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. Un marcador ajustado, 1-0. a cero. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Ya han empezado los segundos 45 minutos... El Chievo Verona va un gol por delante. Luis Alberto la controla y tiene espacio. Pelea codo con codo contra su marcador. Examina las opciones. La defensa debe replegarse. la juega atrás. Brain Díaz busca el remate. ¡Otra oportunidad! prueba suerte! ¡Vaya! Casi saca petróleo de ese fallo. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. La Laccio puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Decide mandarla hacia adelante Balón para arriba Pierde el duelo físico Luis Alberto Se va hacia arriba Buena salida Quiere subir el ritmo Savic avanza por el centro han conseguido marcar al filo del descanso lo que les da una ventaja de 1-0 posición correcta para no tener que insistir en ese tipo de jugada justo no es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. Abre el juego a las bandas. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La Laccio trata de crear juego.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 Hay cambio aprovechando que el balón ha salido Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo ¿eh? Está solo pase atrás Vaya, no había nadie que enviar esa pelota Examina las opciones Balón en largo Tienen la oportunidad de contraatacar ¡Qué forma de irse! La manda bien lejos para alejar el peligro. Recuperan la pelota. ¡Balón arriba! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Va por el gol! Podría haber supuesto el 2 a 0. La verdad es que si hubiera marcado habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Manda arriba. ¡Parece que sale de esa! ¡Correa! Llegamos a los minutos finales con este solitario gol en el marcador. Una gran intervención que sirve para que su equipo pueda seguir soñando. Buena parada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Cambia el juego a la izquierda. Eleva el balón con gran clase. ¡Menudo disparo! Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Hizo pues sonar el silbato ¡El partido terminó! ¡Buena actuación del equipo local! A ver, no ha sido una victoria muy honrada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así, esto, esto, no, esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa, ganar, ganar y ganar, y eso es lo que han hecho hoy. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. Gracias de verdad, Carlos. Cuesta con tener la emoción en este partido de vuelta de los cuartos de final. El resultado está a favor de los visitantes que consiguieron una ligera ventaja en la ida. Pero esperemos que los anfitriones pongan toda la carne en el asador para darle la vuelta al marcador. Además, cuentan con el jugador número 12 al estar en casa. Así que el público puede ser un factor determinante. Lo veremos. Las gradas del estadio llenas de seguidores. Bianco Celesti de la SS Lazio La taja de maravilla. Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Salir a punto de marcar, Savic busca una buena jugada y desbarata su ataque. inmóviles Qué buen balón adelante. Salió, va a ser saque de banda. Pierde el duelo físico. Pase en profundidad a Lukaku. Vuelca el juego a la banda derecha. Pasan a la alternativa. Con Alex, hay contacto y va a ser falta. Verona marca al rival y presiona mucho en este principio del partido Ningún equipo renuncia a la iniciativa ¿eh? pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido, lo cual es comprensible Balón por alto entre líneas El balón acaba en las manos del guardameta El Chievo Verona trata de crear juego ...igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco... ...es imparable... ...ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar... ...la defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios... ...pero nada, no ha habido manera... ...alcanza ya los cinco goles en esta competición... ...marcan el primer gol del partido... La Lazio trata de buscar esa chispa. Luis Alberto. Esas bandas están viendo mucho trasero. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el... ¡Correa! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Existe el contacto y eso es falta. ¡Luis Alberto! Su rival bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja de 1-0 Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón Quiere jugarla rápido hacia adelante. Buen robo de balón y contragolpe. Parece que sale de esa. Lukaku... Decide mandarla hacia adelante. ¡Lukaku! Dentro de Lukaku. Ha interceptado el pase. Se hace con ella. Desde ahí pueden llegar arriba. Avanza por el centro. Va a marcar. No puede. Puede buscar el disparo. Se ha marcado Gran jugada Estaba dispuesta a redondear su carrerón con un tanto Pero no ha podido ser La Laccio trata de crear juego La devuelve hacia la medular Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Balón en largo esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio La defensa debe replegarse Se las ha apañado para... ¡Va por el gol! ¡Podría haber entrado! Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno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 han desplegado un fútbol ofensivo y directo, ¿eh? y van por delante del marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. 1-0, un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Consigue sacar ese balón la manda arriba, eleva el balón con gran clase, Savic. Lukaku y devuelve el balón al centro, la Lazio trata de crear juego, Luis Alberto justo delante de la portería y la falla, pero qué desastre, ¿eh? mal jugado en mi opinión, eh, bacalá. ¡Genial! Parece saque de puerta. Busca una buena jugada. Balón en largo. La controla y tiene espacio. La juega. pone esa bola en profundidad. Es demasiado larga para su compañero. Consigue salir. Oh, se la ganó por los pelos. ...y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego... ...al equipo está claro, es ¿eh? que le hacía falta algo más de creatividad... ...y este cambio se la puede dar... ...ocasión clara... Menudo manopla del portero... ...se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? pero se equivocaba... ...veamos si alguien pesca un remate... La toca en corto Retrasa el balón Golpea el balón Un buen servicio aquí es medio gol la juegan en corto La manda lejos Y no se complica Consigue meter el pie Johnny Les pide a sus compañeros Que se la pasen Ha visto cómo la defensa Lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada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 ...se iba a mover de ahí. Falta, la acción ha sido clara. ¡Qué hay peligro! Buena salida. Está examinando las opciones. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Correa! desperdiciado una clara ocasión para empatar. Yo creo que no es necesario que nadie le explique la importancia de esta ocasión. ¿eh? la expresión de su rostro lo dice todo parece que tenemos un nuevo cambio. Al equipo está claro, es ¿eh? que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar para que termine el partido trata de colarla entre líneas esta es por día. ha conseguido despejar la bola Badeli Badeli parece que sale de esa por ahí busca hacer daño decide mandarla hacia adelante ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Yo diría que es definitivo. Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro. Esto demuestra una cosa en fútbol, si dos jugadores se entienden, un pase de tira línea puede partir cualquier línea defensiva. Es su segundo gol en esta competición. ventaja ahora es de tres goles balón para arriba y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido para Díaz quiere jugarla rápido hacia adelante la manda al centro Y aquí está el pitido final. Esta victoria les acerca más a la gloria. Pero esperemos que no les entre el vértigo de saber que la final está a un paso. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? El portero y sus defensas han sabido construir un muro infranqueable. ¿eh? Infranqueable. Si a solo sumas en la acierto de la oportunidad en la meta rival, ya tienes la victoria. Antes de terminar...